La población que más nos visita son las mujeres, que generalmente vienen con problemas de infecciones urinarias o vaginales. En el caso de los niños, lo que más se ve aquí es eh, las infecciones por parásitos, que si no se las trata a tiempo, puede ser muchas veces mortales para ellas. Lo referente a los adultos mayores, lo que más vemos, los problemas a nivel eh, neuronal, eh, las neuralgias, lumbalgias. Hola, mi nombre es Magalio Sinaga, soy directora del Centro Médico Parroquial Virgen de África. El Centro Médico es un espacio de salud que pertenece a la Pastoral Social Caritas Acaba, la única parroquia que tiene una caritas estructurada con documentos legales y que ha sido acompañada durante todos estos largos años por la comunidad de misioneros laicos vicentinos y desde este espacio pues atendemos a personas enfermas de escasos recursos principalmente, ¿no? el fuerte del centro médico son mujeres en edad fértil, en niños y adultos mayores, trabajamos con medicina general, con fisioterapia, con odontología que son servicios básicos, pero que sí son de gran necesidad para la población. Hay personas que no tienen las condiciones para acceder al servicio de salud pública, entonces este es un espacio que además de darle la oportunidad a las personas de tener salud, les da un poco de espacio de formación y de enseñarles que tienen derechos y hay una ley que les ampara. sumando las personas que pasan por el centro entre medicina general odontología fisioterapia eh, pasan los, las 3000 personas al año el fin de esta institución ofrecer nuestro servicio eh, a la gente más necesitada hemos intentado cerrar por falta de recursos económicos pero la demanda es alta hay gente que, que encuentra en este un espacio no solamente por porque tengamos médicos eh, cualificados no sino también por la calidad humana que, hay, que tiene el personal, pero logramos dar una atención cualificada a las personas que vienen aquí.